Vamos entonces a ver los tipos de movimientos asociados a las articulaciones sinoviales. Bueno, comentaros antes de nada que la mayoría de los movimientos, eh, bueno, pues se van a describir en pares. Y a la hora de analizar estos movimientos, tened siempre presente que eh, la posición de estudio es la anatómica estándar. Los movimientos los voy a agrupar, ¿vale?, en distintas categorías. Podemos encontrar movimientos de deslizamiento, eh, que son los movimientos más simples de todos y que tienen lugar entre superficies planas. También vamos a encontrar los eh, movimientos angulares, en los cuales va a haber un aumento o una disminución del ángulo del hueso y los he agrupado aquí, en azul. También vamos a encontrar los movimientos de rotación, que los he puesto ahí en, verde, en naranja, perdón y los movimientos especiales, que van a tener lugar en determinadas articulaciones y que los he agrupado en color rosa. Vemos entonces primero los movimientos angulares, ¿vale? El primer eh, par de movimientos es la flexión y la extensión. La flexión será la disminución eh, pues del ángulo entre los huesos de una articulación en el plano sagital, ¿vale? Mientras que eh, la extensión... Mientras que la extensión es el aumento del ángulo entre los huesos de una articulación en el plano sagital. Típicos ejemplos, pues va a ser eh, pues la articulación del hombro, ¿vale? Tenemos lo la la que es la flexión, digamos sería la extensión. Eh, pues en el codo también nos vamos a encontrar con lo que puede ser la extensión y la flexión de la articulación del codo. La articulación de la rodilla, fijaros, cuando la pierna la llevamos hacia atrás es una flexión, si la llevamos hacia adelante es una extensión y la cabeza también, este movimiento es de flexión, extensión y aquí podemos hablar de hiperextensión si llevamos la cabeza más hacia atrás. Pasamos entonces ahora ya a ver otro movimiento angular que es el, la flexión lateral, ¿vale? Y se trata de un movimiento del tronco en el plano frontal o coronal, ¿de acuerdo? Este sería la flexión lateral. Perfecto. Ocurre a nivel de la columna vertebral. El siguiente par de movimientos es la abducción y la abducción con B. La aducción se trata de movimiento eh, del hueso hacia la línea media en el plano coronal. Mientras que la abducción con B, pues se trata del movimiento del hueso que se aleja de la línea media. Imaginaros que yo tengo aquí, pues, mi, eh, la mano, ¿vale? Si yo hago este movimiento, a ver qué pues se me debe haber aquí, al hacer este movimiento, este es un movimiento de abducción, ¿de acuerdo? Lo que está haciendo es que el movimiento del hueso en este caso de los huesos carpianos que se aleje de la línea media. Si el movimiento es hacia la línea media, hablamos de aducción con D, ¿vale? Y ya por el último hueso dentro del grupo de movimientos angulares es la circunducción, ¿vale? Bueno, y pues se trata de una secuencia de movimientos de flexión, de abducción, de extensión, de aducción y de rotación, eh, haciendo que la parte distal, de mi extremidad o del hueso, bueno, pues se mueva en círculos. Y fijaros un ejemplo, si yo lo tengo con el, la articulación del hombro, ¿de acuerdo? Al mover ¿vale? el extremo distal de mi brazo, lo que está haciendo, pues es un círculo en el aire. Los otros movimientos que podemos encontrar van a ser movimientos de rotación, que los tengo aquí, ¿vale?, en naranja pintados, ¿vale? Y, eh, bueno, pues la rotación se trata de un movimiento de hueso alrededor de su eje longitudinal, ¿vale? bueno, Yo puedo hacer un movimiento de, ¿vale? En el caso de que yo gire el húmero, ¿vale? Si yo el, el, hago este, eh, este movimiento eh, sobre el eje longitudinal va desde la línea media, ¿vale? Desde la línea media hablamos de un movimiento de rotación que será lateral. Si este movimiento eh, del hueso alrededor del eje longitudinal es hacia la línea media, ¿vale? Hablamos de rotación medial. Vamos entonces a entrar ya de lleno con los movimientos especiales, ¿vale? Y el primer par de movimientos que vamos a ver será el de la pronación y el de la supinación. ¿Vale? Eh... La vamos a, eh, bueno, este, estos movimientos van a tener, lugar en las, eh, va a tener lugar en lo que son las manos, para que nos entendamos un poco, ¿vale? Los vamos a encontrar en las, en las manos. Eh, la pronación, bueno, se define como un movimiento, ¿vale? movimiento del antebrazo, en el cual gira la palma de la mano, ¿vale? Hacia atrás o hacia posterior Mientras que el de supinación se trata de movimiento, es un movimiento del antebrazo que gira la mano hacia adelante o hacia anterior. ¿vale? Simplemente no os equivoquéis aquí con superior e inferior porque la posición que tengo no es la estándar. ¿de acuerdo? Simplemente la puesto para que nos entendamos. Siguiente par de movimientos. El siguiente par de movimientos será la inversión y la eversión. ¿vale? Inversión, bueno, pues eh, son movimientos mediales de las plantas, ¿vale? Mientras que la inversión se trata de movimiento lateral de las plantas. ¿Dónde los vamos a encontrar estos movimientos? Los vamos a localizar, ¿vale? Siempre en las articulaciones de los pies. Entonces, eh, la inversión, imaginaros que estos son mis pies, ¿de acuerdo? Pues la inversión, este es el movimiento medial de las plantas de los pies, ¿vale? Mientras que la eversión ¿vale? será el movimiento lateral de las plantas de los pies. Para que, bueno, os acordéis un poco, la eversión, este es el movimiento que realizamos nosotros en la patada de braza, cuando hacemos braza en la piscina, ¿de acuerdo? Las plantas de los pies las lateralizamos, movemos lateral a estas plantas, mientras que la inversión eh, es... Eh, Pensad en los pingüinos cuando están incubando, incubando los huevos, el, el pingüino el imperial, ¿vale? ¿Qué hacen? Pues tienen que producir la inversión de las plantas de los pies para sujetar el huevo, ¿vale? Y poder darle calor a este huevo. Siguiente par de movimientos, bueno, pues los tenemos aquí, es la dorsiflexión y la flexión plantar. ¿Vale? La dorsiflexión, bueno, pues eh, es un movimiento que consiste en doblar el pie en la dirección del dorso, ¿vale? Lo mmm, típico es eh, como si intentáramos andar como un pato, ¿vale? Nos apoyaríamos en, en lo que son las, los calcáneos, ¿vale? Y la flexión plantar es, consiste en doblar el pie, pero en la dirección de la planta, ¿de acuerdo? Y es cuando andamos en puntilla. Pasamos entonces al siguiente par de movimientos especiales, que es la elevación y la depresión, ¿de acuerdo? Eh, la elevación se trata de movimiento superior de una parte del cuerpo. Eh, voy a representarlo, bueno, pues moviendo la escápula, ¿de acuerdo? Lo que estoy haciendo es elevando mi escápula, movimiento superior de una parte del cuerpo, y la depresión es el movimiento inferior de una parte del cuerpo. El siguiente movimiento que vamos a ver será el de la protación y retracción. ¿vale? La protracción se trata de un movimiento anterior de una parte del cuerpo en el plano transversal o axial. ¿vale? Mientras que la retracción va a ser la movi el, mo la movi eh, perdón, es el movimiento posterior de una parte del cuerpo, siempre también en el plano transversal o axial. El ejemplo que se me puede ocurrir es el movimiento de la cabeza, ¿vale? Si la muevo hacia adelante, movimiento anterior de esta parte del cuerpo. Y retracción. Anterior, protracción y retracción. Perfecto. Y ya por último, ¿vale? Dentro de estos movimientos especiales, lo que vamos a hacer será ver el movimiento de oposición, ¿vale? Y este movimiento es el movimiento del pulgar a través de la palma de la mano, ¿vale?, para tocar los pulpejos de los dedos. ¿Vale? Esto es la oposición. Pues nada más. Hemos visto los tipos de movimientos asociados a las articulaciones sinodiales. Si tenéis cualquier duda, no dudéis en utilizar el foro o en preguntar en clase. Hasta ahora, chicos.